Bienvenidos a todos. Buenas tardes. Mi nombre es Nicole Young. Soy madre de uno de 18 y otro de 21 años en el condado de Santa Cruz y también una de las consultantes que lidera una colectiva que se si, llama inversiones del colectivo de resultados basados en la, en la evidencia. Es un modelo. Que in, de financiación y movimiento que iniciamos en Santa Cruz con el objetivo de lograr una salud y bienestar equitativos en el condado de Santa Cruz. Estoy aquí no solo porque CORE está como coanfitrión anfitrión con la costa central de, que aboga por la infancia temprana, sino porque también nos interesamos en todas las familias y los niños. Creemos que los pequeños cambios pueden hacer grandes diferencias al estar todos aquí el día de hoy, cada uno estamos contribuyendo a cambios positivos para nuestras familias y también los tres condados. Quiero oficialmente darle la bienvenida a todos, Nicole Lesson, nuestra otra colega consultante no pudo estar aquí el día de hoy, pero estoy aquí con dos miembros de nuestro equipo, Estela Lorman y Gisela Carrasco del equipo CORE que están traduciendo el, los mensajes en el chat. Y un repaso de nuestra agenda, la bienvenida. Pasaremos un poco de tiempo hablando sobre la crianza positiva y el bienestar. Enero es el mes de la concientización de la crianza positiva y bienestar, así que nos da mucho gusto poder ser anfitriones de este cumbre de padres a final del mes. Pasaremos un poco de tiempo también en grupos pequeños aprendiendo, reflexionando, trabajando para discusión y trabajo y después regresaremos para reflexiones, historias y hablar sobre cómo hacer esa llamada a la acción y qué podemos hacer después de la cumbre el día de hoy. Así finalizaremos con la llamada a la acción. Tenemos también encuestas y preguntas que nos encantaría que participaran. Y por favor, manténgase con nosotros al final de esta. Ahora le voy a conceder la palabra a Nina Alcares, que va a decir unas cuantas palabras en representación de la red. Nina Alcares, soy una madre de dos niños, uno de ocho años y otro de un año, que cumple un año en dos semanas trabajo para los primeros cinco del condado de Monterrey en comunicaciones, políticas y abogacía. Y estoy muy contenta de darles la bienvenida para darles a todos ustedes la bienvenida a la red de abogacía de la infancia temprana de la costa central por el acrónomo Sikia. Veo algunas caras familiares y estoy contenta de volver a verlas. Gracias a todos por reunirse con nosotros. Y verá todos los copatrocinadores que han hecho esto posible a través de los tres condados: Santa Cruz, San Benito y Monterrey. Queremos invitarle, ya que somos un gran grupo en este espacio, le vamos a pedir que, por favor, virtualmente utilice la caja de chat para presentarse. Si puede poner, por favor, su nombre, su grupo o organización que representa, y ¿Qué sombrero es el que tiene? ¿Cuál es su rol? ¿Es usted un padre, un abuelo, un maestro, financiador, político? ¿Qué es lo que le trae aquí el día de hoy? Y déjenme decirle un poco sobre la misión de nuestra red de CCCAN: Es fortalecer y abogar para que los sistemas y las pólizas puedan ser cambiadas a favor de las familias y los niños para que tengamos una comunidad resiliente, alegre, equitativa, que actúe colectivamente para que cada niño y cuidador prospere y alcance su máximo potencial. Tenemos más de 400 miembros y esperamos que si no lo es, pueda inscribirse como tal. Colectivamente, representamos a más de mil niños de 0 a 8 años en los tres condados mencionados. Hace unos cuantos años, cuando todos podíamos reunirnos en presencialmente, pudimos identificar cuatro prioridades políticas que miran ustedes aquí en la filmina. Uno, familias fuertes. La otra, salud y bienestar. Calidad de aprendizaje y el cuidado de la temprana edad y sistemas sostenibles y eficaces. Y creemos que sí. Seguimos abogando por estas cuatro prioridades políticas, podremos lograr esta visión. Cada año examinamos los proyectos de ley que se llevan ante el Estado y abogamos por aquellos que significan algo dentro de nuestras comunidades. Lo hacemos al escuchar qué es lo que ustedes quieren. Así que buscamos su retroalimentación y sus comentarios para seguir refinando esas prioridades a corto y largo plazo. Por favor, esté atento. Estaremos mandando una encuesta de prioridad de políticas que se va a publicar en el próximo mes o dos. Y vamos a ver la introducción de los proyectos de ley a nivel estatal que podrán ayudarnos a realmente enfocarnos y ver qué es lo que queremos abogar a favor de nuestras comunidades y ya por unos cuantos años también seguimos viendo cómo nuestros miembros y nuestra organización sigue aumentando y creciendo así que ahora quisiera presentarle a una nueva miembro del personal estamos muy emocionados de tener a Erika Ariola ella es la nueva organizadora comunitaria para Sisiquian es una defensora apasionada dedicada con años de experiencia trabajando de cerca con la comunidad y ha estado con nosotros ya por dos meses y ha hecho un gran impacto. Así que quisiera invitar a que Erika eh, comparta unas palabras con nosotros. Gracias, Mina Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Erika Reola. Como Mina mi, lo ha mencionado, yo soy la organizadora de la comunidad de aquí del Network. Estoy muy emocionada de saber que estoy aquí con pura gente luchona que quiere lo mejor para sus hijos. Es por eso que les quiero compartir un poquito de mí. Bueno, pues este, yo trabajé con las mamás de Salinas Abogan, citó atrás, y también trabajé como asistente de investigaciones en la comunidad durante varios proyectos durante mi etapa en la universidad. El día de hoy decidí tomar esta posición como organizadora comunitaria Simplemente porque yo pienso que como padres, como comunidad, como defensores, nosotros tenemos el poder de hacer el cambio mediante nuestras historias. Y mediante expresar nuestras necesidades a las personas que están encargadas de un sistema político, que están encargadas de un, de un distrito escolar o que están encargadas de una posición de poder. Es por eso que mi trabajo el día de hoy más que nada es conectar con cada una de las personas aquí presentes que quiera continuar a unirse a la lucha y que quiera expresar sus necesidades. Bueno, pues creo que es todo y pues el último recordatorio que tengo por ahora es de que va a haber una encuesta en inglés y en español para que todos ustedes participantes por favor la lean y la submitan. La pueden entregar y esa manera nosotros sabemos qué funcionó en este submit y qué es lo que no funcionó y cómo podemos mejorar. Hey, Erica, Erica, can I interrupt for just a second? I think we need to make sure that our interpreter is on the right channel. Do you want me to say it in English? I can also do that. Muy bien, pues, uh, mil disculpas por ese detallito que acaba de suceder. Ah, solamente les estaba comentando que mi nombre es Erika Reola, soy la nueva organizadora de aquí del Network. Mi trabajo es más que nada ser la voz para ustedes y trabajar junto con ustedes el día de hoy y siempre para poner a abogar por nuestros niños y nuestras familias de los condados de Santa Cruz, San Benito y de Monterrey. Y pues por último, nada más recordarles muy rapidito que al final de todo este evento grande, vamos a estar poniendo en el chat, una encuesta que va a ser importantísima que ustedes como participantes llenen, ya que es importante para nosotros saber si este evento fue de su agrado y qué comentarios tienen para nosotros impro improbarlo en la siguiente ocasión. Gracias. Thanks, erica And again, welcome. And I hope you can see and feel the warm welcome you're getting uh, from others in the chat. Okay, we're gonna keep going. We're also still trying to troubleshoot the interpretation, so <laughs> bear with us. Um, and Stella and I are gonna say a few words about Positive Parenting Awareness Month. Uh, we are both also part of the team that coordinates the Triple P Positive Parenting Program for First Five Santa Cruz County. Uh, and so January is, like I said, es el mes de ese empoderamiento de, de padres y otros condados siguieron también nuestro liderazgo que ofrece tri Triple P y otros programas de apoyo para padres y estamos unidos en esta pasión, en esta visión apoyando a todas las familias y en todas nuestras comunidades y esto ha aumentado a un movimiento estatal y estamos muy emocionados de estar aquí en la cumbre. Esto significa que cada año dedicamos enero para reconocer y celebrar a esas proveedoras de cuidado y educadoras y el bienestar de los niños, porque sabemos que es el trabajo más importante que muchos de nosotros tendremos. Y sabemos que la crianza positiva en realidad son las bases para el desarrollo de toda la vida no solo para el bienestar de nuestros hijos sino para futuras generaciones. Estela le va a mencionar un poco más sobre nuestras actividades estatales. Este fue el décimo año de que la mesa en que la mesa de supervisores del condado de Santa Santa Cruz publicó una proclamación reconociendo a enero como el mes de concientización de la crianza positiva y es el tercer año que la legislatura de California ha hecho lo mismo para el estado. De hecho, la semana pasada, la asamblea aprobó la resolución en un voto unánimo con 64 asambleístas democráticos y republicanos que firmaron como coautores y ahora ha pasado al Senado del estado para el voto. Es más, representantes de agencias y defensores Padres, en muchos condados en todo el, el estado se reunieron con legisladores estatales eh, anteriormente este mes y en nuestras reuniones compartimos ejemplos de los desafíos que muchas familias es, están experimentando debido al COVID, los incendios forestales y el racismo y la manera en que la pandemia que continúa está afectando la salud mental de padres y niños. Y en nuestra llamada a la acción, le animamos a los legisladores a aprobar la resolución del mes de concientización de crianza positiva y les pedimos apoyo continuo y fondos para los programas de crianza positiva y de bienestar familiar. Estas uh, visitas legislativas fueron muy exitosas y es una oportunidad importante para seguir fomentando nuestras relaciones con los oficiales electos. Es claro que ellos valoran nuestro rol como padres y cuidadores y que aprecian nuestra colaboración como defensores y líderes comunitarios. Y ahora le voy a dar la palabra a Diana para que ella pueda compartir algunos breves comentarios sobre padres y resiliencia. Buenas tardes. Como ya lo dijeron, mi nombre es Diana Valadez. Uh, so, fu, soy una madre activa de una carrera y fui madre uh, líder por cuatro años y ahora soy una promotora de la salud y doy gracias primero por permitir que los padres como yo podamos llevar a cabo este tipo de eventos ya que como padres a veces tenemos, tenemos otras ocupaciones y no nos permite poder llegar a estos lugares. Quiero hablar, como ya dijo Estela, del tema de que todo el mundo lo experimentamos y ese es el estrés. Todos escuchamos la palabra estrés y nos asustamos de una o de alguna forma, pero tomemos en cuenta que hay diferentes tipos de estrés, tales como el positivo, que es cuando tenemos una competencia, una sorpresa, un examen, una cita, incluso una cita romántica también. Todo eso nos causa nerviosismo, pero es un estrés bueno, se podría decir. Otro tipo de estrés es el, es el tolerable. Este tipo es cuando pasamos algo en nuestro vecindario, un desastre natural, incluso una carta de inmigración, es algo que aún podemos controlar. Y el estrés... Yeah, Diana, todo... disculpe. Uh, can we pause for a moment? I think we, we need to try to figure out this interpretation. Diana, I'm, I'm so sorry <laughs> to have to interrupt you in the middle. Um, Do you mind, I'll bring your slide back up again. Can you start, can you do your piece again? So we can have the interpretation and then see your slide the whole time. Okay. Diana. So I'm discul... starting start now? Si, sí, por favor, Diana, nos disculpamos okay. uh, por la interrupción. Uh, buenas tardes, mi nombre es Diana Valadez. Soy una madre activa de CUNA Carrera. Fui madre líder por cuatro años y ahora soy una promotora de la salud. Ah, doy gracias por permitir que los padres podamos llevar a cabo este tipo de eventos ya que como padres a veces tenemos otras ocupaciones y no pensamos que podemos lograr esto. Quiero empezar a hablar de un tema que todo el mundo experimentamos y eso se llama el estrés. Todos escuchamos la palabra estrés y nos asustamos, nos abrumamos, pero tenemos en cuenta que hay diferentes tipos de estrés, tales como el estrés positivo que es cuando tenemos una competencia, una sorpresa, un examen, una cita, incluso una cita romántica. Pero eso nos causa nerviosismo, que es un estrés que se podría decir, bueno. Otro tipo de estrés es el tolerable. Este tipo es cuando está pasando algo en nuestro vecindario, un desastre natural, incluso una carta de migración. Es algo que aún podemos controlar. Y el estrés tóxico es cuando nos sentimos abrumados por pensar que todo esto está fuera de nuestro control o son cosas que no podemos resolver nosotros mismos como el abuso, puede incluir abuso físico, abuso sexual, violencia en el hogar, fuera del hogar, encarcelamiento, enfermedad mental, negligencia física por mencionar algunas. Y ahora reconocemos y haciendo memoria que todos hemos pasado en estos dos últimos años, el estrés ha crecido aún más con la pandemia. Aprendizaje a distancia, navegar por el cierre de escuelas, enfrentar la pérdida de empleo, inseguridad financiera y todo lo demás que nos acompaña estas variables impredecibles. Pero algo muy importante y quizá con el vivir y pasar de los días no nos hemos dado cuenta. ¿Y de qué? ¿De qué es? de que cultivamos ya aún la resiliencia y que nos hicimos y estamos siendo más fuertes y más empoderados y, sobre todo, más capaces de, de ver los diferentes desafíos, no solo como algo malo, sino que los estamos sobrellevando con nuestras habilidades, con nuestras soluciones, pero algo muy importante, los estamos resolviendo con el corazón, porque somos seres humanos que sufrimos traumas y adversidades, pero eso nos impulsa a sí mismo a promover la crianza positiva. Todos los miembros de nuestras familias pasamos estrés, pero aún así tratamos de resolver los malos momentos. También los maestros, los niños, los adolescentes, cuidadores y padres han luchado a lo largo de estos tiempos y hemos visto una resiliencia, generosidad, apoyo y unas fortalezas increíbles. Ah, hoy en día hay más padres que están ansiosos por abogar por sus familias y conectarse con sus representantes y asimismo formar un compromiso de seguir adelante con fuerza, fortaleza para nuestra comunidad de que todos somos parte. Y sepamos que no estamos solos, que hay varias organizaciones que se unen y se preocupan por nosotros como CC can que se compromete a centrar el bienestar familiar en el centro de nuestro trabajo y a utilizarlo como lente, no solo para reconocer los obstáculos, sino para también cultivar experiencias más positivas para nuestros niños y familias. Asimismo, cada uno de nosotros tenemos que tener nuestras herramientas y armas contra el estrés y todos estaremos mejor al tener nuestro cuidado personal como sueño de calidad, nutrición balanceada, actividad física, estar en la naturaleza, cuidado de salud mental, relaciones de apoyo, atención plena y sobre todo amarse a sí mismo, que es algo que a veces olvidamos y es una parte esencial para cada ser humano. Y cada uno de ustedes ha demostrado tener una resiliencia magnífica e increíble, y un liderazgo inigualable e único. Y que si seguimos así aprendiendo y apoyándonos unos a otros, estaremos como hasta ahora y encontraremos la luz de, al final del túnel. Sigamos sumergidos y empapándonos de estos talleres que han logrado ser la llave de nuestros éxitos y de nuestras metas. Ánimo, familias, que todos somos resilientes para nosotros y para nuestros hijos. Y so, más aún, somos resilientes del cuerpo, del alma y del corazón. Gracias por escucharme y espero que de estas palabras hayan coincidido con alguno de ustedes. Y para terminar, quisiera um, compartir un uh, mensaje de esperanza que escribí al principio de la pandemia. Que yo no pensé que fuera tan resiliente, pero ahora me doy cuenta que sí. Y puedo dar ejemplo de eso. So, puedo leerlo para ustedes. Y empieza así. Dice, este mensaje es con el fin de, de sentirnos tranquilos. Y sobre todo, que sigamos teniendo esperanza. Hoy en día nos sentimos más tristes de lo normal. Más desesperados. Más agobiados más estresados y más desesperanzados pero quizás también sea tiempo de ver y conocernos a uno mismo Quizás no sabías que eras tan fuerte como lo eres tan buenos padres hermanos vecinos y ahora te das cuenta que eres un gran ser humano y que las caídas vienen por algo y sabes por qué y para qué para levantarnos y ser aún más fuertes y seguir luchando por los nuestros y por nosotros mismos. Es tiempo de darnos cuenta que somos vulnerables a todo y a la misma vez somos invencibles. Todos somos uno mismo y, somos, y todos somos uno. La unión hace la fuerza, ánimo. Todos estamos pasando por lo mismo, pero todos saldremos adelante ante la adversidad y la batalla. El día de mañana lo miraremos como un simple recuerdo que nos hizo más fuertes y miraremos la vida de mejor manera. Nos miraremos en la calle con mucho gusto y valoraremos nuestra vida y nuestra tierra aún más. Seremos libres y conscientes de todo. Tengamos fe y esperanza porque es lo último que se pierde y nosotros no sabemos darnos por vencidos tan fácilmente. Así que levántate. Sonríe, mira a tu alrededor y verás que todo lo que te rodea es maravilloso. Sí, maravilloso. Y más aún si todo lo miramos de igual manera. Mis mejores deseos, bendiciones para cada uno de ustedes y su familia. Un gran abrazo de corazón y recuerden que mientras hay fe, hay esperanza. Gracias. Y le paso la palabra a Erika de nuevo. Hola Diana, muchas gracias por ese mensaje tan llegador y tan poderoso que es necesario tener y escucharlo ahora y en estos días. Bueno, pues creo que aquí este es mi turno otra vez de comentarles que este evento está dividido en dos talleres. El primer taller se llama Resiliencia comunitaria y bienestar familiar y el segundo taller se llama Cultura y pertenencia. En estos grupos más que nada lo que tratamos de hacer con todas ustedes participantes aquí presentes es que queremos que vean una visión más allá, más allá de lo que ustedes tal vez han experimentado en sus familias o en sus casas. Y me van a preguntar, pues, ¿de qué hablas? Muy bien. Pues de lo que estoy hablando es de que en estos talleres vamos a aprender acerca de la colaboración que existe en diferentes grupos comunitarios. También asimismo vamos a reflexionar sobre nuestros valores en nuestras vidas y vamos a discutir cómo es que las conexiones de nosotros, de nuestra cultura, de quienes somos, se conecta con las conexiones que ya existen en nuestros condados, en nuestras comunidades. Y cómo esos valores nos van a guiar así como derecha la flecha para simplemente ir y hacer acción y movimiento. Gracias. Le paso la palabra a Nina. All right, before everybody moves off into their breakout sessions, we also want to talk about... Um, Antes de que las personas puedan ir a sus diferentes sesiones en Chavarstown, mucho gusto. Mucho gusto sobre cómo abogar parte de nuestro rol como la red de infancia y sus historias y poder aumentar su conocimiento, sus destrezas en este taller. Nosotros miramos la abogacía, esos, esos diferentes sueños que tienen para sus hijos, como creando ese poder colectivo, ese mensaje para llevar a nuestros representantes del estado. Después de que regresen de sus diferentes grupos, vamos a ayudar a hacer un síntesis de todo lo que ustedes han aprendido. Y vamos a proveer un poco más de estructura para poder dar este mensaje conciso sobre el cambio en su comunidad. Gracias, Nina. Claro que sí, es lo que queremos hacer, crear ese movimiento comunitario unido que podamos nosotros utilizar nuestra voz, nuestra cultura y quienes somos para hacer cambio. Bien, este, estoy aquí de regreso, hablo mucho, mil disculpas. Este, vamos a irnos a los cuartitos individuales donde vamos a estar impartiendo estos talleres. El primero es que los participantes, ustedes tienen la opción de elegir este, ¿Qué grupo ustedes gustan participar, el de comunidad resiliente y, familia, y bienestar familiar o el de cultura y pertenencia? Aquí en el chat creo que las muchachas les van a estar poniendo los enlaces a los grupos correspondientes. Entonces, pues ya después de que estén en cada uno de sus um, cuartitos pequeños, este, las facilitadoras de esos este, talleres les van a dar este, más instrucciones vamos a tener alrededor de 55 minutos en total para poder este, hacer estas actividades y estar en estos talleres pequeñitos. Después, cuando regresemos para atrás, vamos a tener una discusión como un grupo mayor, como un grupo grande, en donde vamos a hablar acerca de qué, en, qué aprendimos de esos talleres, qué nos llevamos. Y vamos también, hacer una pequeña prueba de cómo se ve la abogacía cuando nosotros utilizamos lo que aprendemos y nuestra historia para poder hacer un cambio. Gracias. Bienvenidas y bienvenidos. Pues bueno, aquí mismo vamos a continuar este, con la plática. Este, ahora pues lo que va a restar del tiempo va a ser más que nada en reflexión. Queremos escuchar de las personas que participaron en los talleres, cuál es su reflexión, qué es lo que se llevan con ustedes. ¿Alguien que guste participar? Um, sí. Gracias, Hola, Adam. Hola, mamá, Mendoza. Y yeah. lo que pude uh, agarrar del grupo es que todos uh, queremos mejorar. ¿verdad? Todos tenemos un corazón grande y queremos poder ayudarle a, a nuestra comunidad. Y que podemos entender las cosas un poquito diferente, pero, ¿cómo decirle? Um, hay soluciones, ¿sí Hay soluciones. Y buscando es la clave. You know, yendo a nuestra comunidad y, y, y buscando uh, programas y ayudas que hay para nosotros. Que son importantes para nuestra familia, poder estar más ahí con ellos y poder educarlos un poco mejor. Uh, otra cosa que es importante para lo del grupo es cuidar nuestra salud, nuestra salud física. De, uh, de descansar bien, de comer bien. Um, de... ¿Qué más practicamos? Um, sí, lo, lo, lo importante de reconocer nuestras emociones. You know, que haya, Hay batallas que, que todos tenemos en la vida, ¿eh? pero hay solución para esas, esas batallas you know, y hay ayuda. So, yeah, es lo que pude agarrar yo de este grupo, que hay, hay mucho corazón, muchas ganas de ayudar, y, y no nomás a la comunidad, a uno mismo también y para el futuro por generaciones y generaciones que vengan. Bien, yeah, gracias. Gracias, Adam. Muy, Adam, muy bien. Qué bueno, sí, eso es lo que tratamos de ver, de enseñarle a la gente que hay soluciones mientras nos queramos unir y apoyarnos unos a otros. Como una gran familia grande, como aquí nuestra compañera Lilia nos comentó en su grupo. Entonces, pues, es, es lo que somos. ¿Hay alguien más que le guste participar? Yo, buenas tardes. Mi nombre buenas es Zeneida Flores y participé en el taller con Julio. Hablamos también del estrés y que, como dijo el señor Adán, que tenemos un corazón muy grande todos y queremos ayudar a nuestra comunidad también. Y pues, sí. afortunadamente sí. o desafortunadamente a veces hay personas que no saben que hay este tipo de talleres o no saben cómo meterse a este tipo de talleres. Entonces, ayudar pasar la voz al vecino, al amigo, al, a la comadre, a todos, para que todos sepamos que hay soluciones de cualquier pequeño. Puede ser un problema muy pequeño, puede ser muy grande, pero hay talleres donde tú puedes mirar, ah, yo, a mí me está pasando esto, aquí me pueden ayudar. Entonces, también eso, más el estrés que tuvimos sobre la pandemia y la seguimos teniendo. Uh, algunos dicen que pues, puede ser positivo, otros negativo, todo depende de... De la visión de cada persona, si tu estrés es positivo, negativo, para algunas personas va a ser de impulsarte para salir adelante, otras va a ser para caerte, para sentirte tú mismo lástima, pero no, no es así, si tienes a una amiga, un vecino, mira, sabes que esto va a haber, vamos, o te invito, va a ser por, por vía Zoom, hay personas lamentablemente que no saben en las plataformas que existen. Las escuelas que ayudan también mucho, hay muchas maneras de ayudarnos, de comunicarnos. Entonces, todo eso viene como mezclado, el estrés, o sea, todo se, se mezcla en nuestra comunidad, pero pues agarrándonos de las manos virtualmente, podemos salir adelante y ser mejor comunidad. Y como dijo el señor Adán, ¿para qué vamos a sacar a un niño que, que hizo algo malo? Por lo contrario, tenemos que ver la raíz, ¿por qué hizo eso? No expulsarlo por cinco o seis días, ¿no? Tenemos que mirar cuál es la raíz, por qué está haciendo ese, ese, esa, eh, el niño eso. Entonces, pero lamentablemente a veces las escuelas quieren, lo suspendemos, es todo lo que hacen. Entonces no, como papás tenemos que abogar y decir, necesito que me ayuden a buscar soluciones para mis hijos. Ah, porque hay muchos niños que están llamando la atención, pero lamentablemente no nos damos cuenta. Ah, y hay personas adultas que con mentes malévolas que quieren hacerle daño a nuestros hijos si no ponemos atención. Bueno, esa es mi opinión. Gracias. Muchas gracias, Eneida. Muchas gracias por compartir. Y es verdad, hay una razón por la cual nuestros hijos hacen las cosas que hacen. Y a veces se necesita apoyo extra para poderlo sacar adelante y para poder a uno de padre aprender cómo lidiar con eso y cómo educarnos y cómo educar a nuestros hijos a que ya esos comportamientos no haya o más que nada a tratar de cambiar el por qué está sucediendo eso con él o si la escuela tiene algo que ver y cómo es que el involucramiento de padres puede hacer la diferencia. Le pasamos la palabra a Nora Nora. Es que no me podía quitar el miedo. Ok, no se preocupe. Mil, mil disculpas. Sí, miren. Um, pues yo también estuve en el pequeño grupo de Julio y primero que nada, pues aprendimos mucho. Aprendimos a cómo diferenciar el, los niveles del estrés y también cómo superarlos. No voy a, no voy a repetir lo que ya dijeron Adam y la otra uh, persona, pero uh, realmente el cuidado, el cuidado personal... El hacer deporte y todo eh, ayuda mucho y este pero oh, principalmente uh, lo que lo que más me gustó de, de este taller es que, uh, que estamos por una misma causa, no por nuestros hijos para mejorar, para mejorar y, y pedir a grandes voces verdad um, que que hay algunos cambios para mejorar eh, al, en las escuelas, para mejorar en nuestras familias, para mejorar en nuestra comunidad. Y, y saber que somos resilientes todos y que podemos manejar cualquier tipo de estrés que se nos, que se nos presente uh, y que estamos unidos y que tenemos un buen corazón y que nuestra voz sea escuchada y que seamos ese granito de arena ...para hacer un cambio grande en cada una de nuestras comunidades. Cada comunidad tiene sus diferentes uh, problemas, diferentes uh, necesidades. Pero también, lo que decía Adam y la otra persona, hay organizaciones que pueden apoyarnos y saber dónde están y cómo pedirlas. Porque en ocasiones una de las barreras es nuestro idioma. Y a veces porque todo es en inglés, no, no queremos pedir nada o no, no queremos solicitar ayuda ni nada. Entonces, eh, es muy bueno, es muy bueno este, este tipo de talleres y ojalá y nos sigan invitando. Gracias. Gracias, Nora, por compartir. Claro que sí, por esos espacios donde los lenguajes a veces son una barrera, es una de las razones por las cuales tenemos que abogar y utilizar nuestra cultura de esa manera, de saber que las personas tienen que ser inclusivas y tienen que ser diversas. María Carmen, eh, tiene la palabra algo bien cortito porque creo que uh, Nicole tiene que poner el pool survey. Uh -huh. Sí, algo nada más para introducir el otra área, nosotros tocamos el tema de la cultura. Cómo nuestra cultura nos ayuda a sanar a nosotros mismos y ayudar a nuestra comunidad. Este, y cómo usamos nuestra cultura para abogar por nuestros hijos. Lo que se eh, compartió un poquito fue que unir nuestro movimiento a través de nuestra cultura eh, traer toda la, la educación bilingüe también este, a través como un derecho y, y traer todo ese movimiento en la comunidad y con visitas legislativas, etcétera, este, a través de nuestra cultura, este, porque de esa manera nos va a ayudar a abogar y pedir por los recursos que necesitan nuestras familias. Gracias. Gracias, María. Muchas gracias. Claro que sí, tenemos que empoderarnos. ok Bueno. Pues esta es la parte del voluntario donde les vamos a dar una pequeña probadita de qué es el abogar por sus familias y por sus niños. Y entonces es más que nada decir quiénes son, cuál es su historia o necesidad y cuál es su pedido. ¿Hay algunos voluntarios que quieran participar? Creo que Maritrini me había dicho que sí. <risa> Maritrini. Aquí, Erika. Ah, muy bien. Muchas gracias, Maritrini. Gracias. Bien, este, pues vamos a comenzar a que nos diga un poquito de su historia. A ver, díganos, ¿quién es usted? Hola, buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es, es María, es muy largo, María Trinidad Sánchez Sandoval. Pero mi nombre de artístico es Maritrini. Sé que para todos soy Maritrini. Ah, yo fui maestra en México en, de primero a sexto grado. Y soy mamá de seis hijos, cinco mujeres y un hombre. Soy proveedora de cuidado infantil en educación temprana, eh, también este, niños mayores. Y este, soy parte del de, de Comité de Padres Unidos y mamás abogan uh, También fui por, por varios años. Eh, tengo, mi hija, la mayor, tiene 26 años. Y desde que ya estaba en el Head Start, siempre he sido este, voluntaria en, la, en los salones de mis hijos, ¿verdad? En, la, en las escuelas, ah, como presidenta, como vicepresidenta, pero siempre he estado eh, involucrada. Pero una de las um, cosas más importantes en mi, en mi vida es la etapa inicial, o la etapa en la educación temprana, como, como le decimos, o la edad tierna. Es una de las necesidades que yo miro más grandes, eh, que podemos nosotros como padres apoyar a los niños, a los niños pequeños. Eh, pues esa es parte de, de mi historia. También esto me motivó. O sea, soy abuelita también. Tengo eh, dos nietecitas y un nieto. Ah, mi nieta y mi nieto son, ah, están, tienen los dos cinco años y tengo una nietecita de, de un año. Pues ellos también me, me motivaron para eh, continuar con la educación temprana. Eh, también me, me motivaron durante la pandemia, pues escribí un, un libro que se llama La importancia de la, de la educación temprana, mis primeros cinco años de vida. Entonces, parte de mi, de mi historia, ¿verdad? Parte de, de mi vida. Eh, sigo trabajando con niños. Muy bien. Muchísimas gracias por compartir, Maritrini. Antes gracias. de que se me vaya, este, le voy a pedir a Nicole que por favor cambie el slide. Sí, gracias. Gracias. Muy bien, Maritrini, pues no se vaya, todavía no acabamos. Sí, este, sí, bien, pues ya nos dijo que usted es Maritrini Sánchez, que usted este, tiene su abogacía muy fuerte con la temprana edad y ahora lo que me gustaría saber es específicamente qué es una necesidad que usted oh. siente que necesita ser cambiada o que necesitamos nosotros saber. Mira, este, para mí en lo personal y creo que para muchos de los padres la necesidad más grande que yo miro es que la, la, educa la enseñanza este, cognitiva para los niños en la educación temprana no lo están tomando como una necesidad, lo están tomando como, como una oportunidad para los niños y a los niños se les da esta oportunidad, tienen que tener el privilegio de asistir a un preescolar porque es allí donde los, los niños de la temprana edad desarrollan sus habilidades cognitivas, habilidades físicas, habilidades de lenguaje, habilidades, especialmente las habilidades socioemocionales. Entonces, una de las necesidades más grandes es que haya centros de cuidado infantil en la educación temprana. Pero yo lo que observo o miro en diferentes lugares es que cuando el padre o la madre van a buscar un preescolar para sus hijos, tienen que calificar. O sea, tienen, tienen que, para ver si, si eres, eres elegible, si calificas o si no calificas. Y muchos de nuestros niños se pierden esa enseñanza. Y es la educación temprana, son los primeros tres años de vida los más importantes en la vida de un niño. Entonces, yo sí miro una necesidad tan grande. Que haya centros de cuidado infantil en la educación temprana porque es donde ellos allí van a, a desarrollarse para continuar en el kindergarten, para continuar en la primaria y hasta llegar a la universidad porque estadísticamente se ve que cuando un niño inicia en la etapa inicial a su tierna edad a desarrollar sus cuatro etapas de desarrollo, ese niño cuando entra a, a un kinder o kindergarten, el niño ya va muy preparado. Estaban hablando hace un momento cuando comenzó nuestra reunión sobre la disciplina positiva, ¿verdad? Sobre la importancia de, de, de la educación temprana. Entonces, sí es muy importante. Yo sí miro una necesidad muy grande, que haya centros que inviertan en centros uh, preescolares para niños de, de, de, de 3 a, a 5 años. Muy bien, muchas gracias, Maritrini. Vamos a continuar con la última pregunta. ¿puedes cambiar slide please? Nicole, ¿puede cambiar al slide? Gracias. Bien, la siguiente este, pregunta es, ¿quién debería de crear más centros de cuidado para niños de edades pequeñitas? ¿Y quién debería de darle más acceso a los padres para que sus hijos puedan ir a una educación en el Pique o en el preschool? ¿A quién le diría a usted que hiciera ese cambio, Maritrini? Pues primeramente a los legisladores, a este también a los que conforman la, la mesa directiva de la ciudad, a los superintendentes, a los directores de las escuelas. O sea, hay un grupo grande que, que ellos bien pueden. Yo, yo iría con ellos, primero, con los legisladores, iría con el departamento de educación del estado de California, y sí les pediría a ellos que este pues que abrieran todos estos, estos centros para estos estos niños. Y aparte también, pues, um, como te digo, los superintendentes de cada ciudad a la mesa directiva de la ciudad, por ejemplo, de la ciudad aquí de Salinas, ¿verdad? Que serían sí. ellos, ajá, porque, y también um, cuando se dé el dinero de ELCAP, que se distribuya precisamente a centros de cuidado infantil, porque a, aparentemente parece que se construyen más cárceles que, que escuelas. Muy Entonces queremos, queremos caminos a caminos seguros para los niños a la universidad. No queremos caminos a la cárcel, queremos caminos a la universidad. Muy Entonces yo sí, yo sí haría eso. OK, perfecto. Muy bien, Maritrini. Ahora, eso que todo lo que nos acaba de decir, lo tiene que poner en una oración chiquita donde usted diga, mi nombre es Maritrini, mi necesidad es esta. Y estas personas son a las que yo les pido que tomen acción. Mi nombre es Maritrini Sánchez y una de las necesidades más grandes Ay, otra vez. Una de las necesidades más grandes es um, que haya apoyo para los niños en la educación temprana. Iría con los legisladores y con el Estado de California para que nos apoyen para abrir centros para el cuidado de niños en la educación temprana. Perfecto. Muchísimas gracias, Maritrini. Eso es lo que queremos. Esa es una poquita previa de lo que es la abogacía ahora le voy a pasar el micrófono a mi compañera mari carmen para que por favor haya otra voluntaria pero bien rapidito porque ya se nos está viniendo el tiempo encima gracias mari carmen Ah, sí, Erika, disculpa, lo que pasa es que creo que mi internet no te escuché. Mi internet no sé si se fue o fue este tú. No sé, pero por favor. <risa> Algo pasó aquí. Vuélveme a introducir. Sí, este, bueno, pues aquí está con ustedes Mari Carmen. Mari Carmen, este, necesitamos por último, un último voluntario en menos de un minuto que nos diga en una oración pequeñita y breve. ¿Qué es su historia? Quién es, cuál es su pedido. Así que le dejamos el micrófono a usted. Gracias. Gracias. Pues ya lo introduciste. Tenemos nada más un minuto. Ojalá y sea alguien que, que salte. Ya no me quiero robar el tiempo. Este, ¿Quién es el, la que puede aprovechar la oportunidad? Yo Creo la que... quiero aprovechar. Ah, sí. Bravo, bravo. Sí se puede. Adelante, Norma. Adelante, OK, Norma. gracias. Bueno, yo mi nombre es Norma Horton. Soy madre de dos hijos y de una nietecita. Y también soy educadora de la primera infancia. Uh, estoy trabajando para MCOE, Early Learning Program, como site Supervisor. So, yo estoy aquí también participando y ser parte de, de miembros de nuestra comunidad porque estoy abogando por nuestros niños en la educación temprana. Mi propósito de participar con ustedes no es nada más ser un miembro más. Mi propósito para estar aquí con ustedes es colaborar con cada una de ustedes para hacer un cambio en nuestra comunidad. Nuestros niños, nuestras familias nos necesitan. Y yo algo que pido realmente para hablar con las personas indicadas que vienen siendo nuestros representantes o nuestro gobernador es que nos proporcione y brinden fondos inmediatamente para que lleguen directamente a nuestras familias, para que ellos tengan ese beneficio de que esos fondos se apliquen para la educación temprana de calidad. Ese es número uno. La segunda es para que no se abran más escuelas y que todos nuestros niños tengan derecho a ser registrados y a ir a atender a una escuela. Porque como dijo mi compañera Trini, Muchos niños, muchos padres van, pero no pueden calificar por sus incomes. So necesitamos que se quiten todas esas cosas de que si una familia puede o no puede registrar a sus niños. La educación debe de ser para cada niño que exista, sin importar raza, color, credo. So, este es mi propósito de estar aquí con ustedes, el propósito de pertenecer orgullosamente a las mamás de Salinas Abogan y pido a todas ustedes, las invito a que continuemos, pero luchemos más fuerte. No podemos continuar paso a paso, tenemos que alzar la voz mucho más porque sé que vienen grandes cosas y sé que esos fondos van a llegar pronto. So, gracias y estoy muy orgullosa de estar aquí con ustedes y colaborar. Gracias. Muchísimas gracias Norma. Palabras muy poderosas, gracias a todos y pues bueno, el tiempo nos caderió, pero afortunadamente tuvimos un buen taller, entonces le paso la palabra a eh, Oriente América, no estoy muy segura quién. Muchas gracias. Gracias María Carmen, gracias Norma por ese mensaje también tan poderoso y de dejarnos saber que tenemos que seguir luchando fuerte y sin bajar la guardia. Bueno, pues ahorita este, me gustaría que este, vean allí el, el chat, porque allí en el chat les pusimos este, las encuestas. Estas encuestas son vitales que ustedes las llenen ya cuando se termine el submit este, Yo misma voy a, este, a continuar este, haciendo el alcance con todas ustedes para que, asegurarme que hagan este, esta encuesta, simplemente es para que nos den sus comentarios, para que nos digan cómo les gustaría que estos talleres fueran otra vez hechos por y para padres. Y más que nada que nos dejen saber si estarían interesados en seguirnos, este, apoyando en esta abogacía y qué es lo que les gustaría aprender en términos, pues, de cómo podemos hacer cambios. Este, ahora le vamos a pasar la palabra a David Brody. Gracias. Um, hi everybody, uh, we're almost done tonight. It, I'm David Brody. I'm the I'm David Brody, I'm the executive director of First Five Santa Cruz County, one of the sponsoring organizations of today's event. Um, I just want to acknowledge everyone for participating. And by the way, I'm hearing the Spanish translation on the English. channel. You need to switch the language channel But anyways. Um, I, I just wanted to say briefly that uh, how excited I am, uh, as we all are, and how we're looking forward to Um, working with all of you to build on the knowledge, the skills, the conversation, and really like has been stressed today the relationships that we're developing. Las relaciones que se están desarrollando, hacer exactamente de lo que estamos hablando, lo emocionados que estamos de abogar por nuestros niños, por nuestras familias en la costa central. Mi papel hoy es la llamada acción. Este grupo está listo y estamos escuchando esto y es tan gratificante, uh, tan animador. Uh, tengo orgullo, la vibrancia de la comunidad, pero hoy uh, en cuanto a las oportunidades siguiendo adelante hay una iniciativa grande que se llama uh, lo de la salud. 4 billones de dólares, un esfuerzo para reedificar la conducta, el sistema de cuidado para los niños y la juventud, con la esperanza de que sea más enfocado en todo el ecosistema, el entorno donde viven nuestros hijos, desde la unidad de la familia, las escuelas, a los servicios, al estado y, y crear, francamente, un, un sistema de cuidado de conducta más conciencitado. Vamos a tomar lo que salió de los grupos, eh, lo que salió en las conversaciones, la plática que hemos tenido, y vamos a entregar estos mensajes directamente a los líderes. Porque es tan importante que ellos escuchen nuestros mensajes, sus voces de ustedes aquí en la costa central, lo que necesitamos hacer en nuestra comunidad a través de todo el estado pero también edificar una relación con el liderazgo, implementar esas iniciativas para que no sea nada más un evento de una sola vez. Comprender lo que la comunidad necesita, cuáles son las fuerzas y cómo podemos trabajar juntos con el interés de todos. Esa es nuestra entrega para ustedes. Compartir estos mensajes para ustedes y regresar esto a esta iniciativa. Además, como muchos de ustedes se dan cuenta, Central Coast Childhood Advocacy ha tenido sesiones legislativas, que es lo que haces? absolutamente, vas al nivel legislativo que conseguir los recursos para que prioricen uh, lo, que, lo que le interesa a nuestro estado y nuestra comunidad. Así que en la primavera vamos a tener, uh, Les pedimos que se mantenga conectado, sostenga esa pasión que tiene hoy y únese con nosotros a esas visitas legislativas y yo voy a estar ahí para que pueda usted presentarse en frente de los senadores, de los asambleístas y que sepan de lo que se está hablando hoy. La última cosa que quiero mencionar, algunos de ustedes a lo mejor recuerdan, hay un cohort de padres y póliza para que verdaderamente facilitan uh, el aprendizaje, el crecimiento en la fuerza y su capacidad de, de abogar para estas pólizas. Uh, públicas y si usted quiere expresar interés, hacer lo que se les ha empatizado tanto, llenen esa hoja de encuesta, por favor, llénela al final de eso y eso nos ayuda a nosotros para ver cómo se sintió usted con la información de hoy y permanecer conectada para estas diferentes uh, uh, talleres y oportunidades. Uh, y ahora creo que se le iba a devolver a Erika, pero ella ya habló sobre la encuesta. Erika, ¿quieres compartir algo antes de salir? Gracias, David. Muchas gracias por este mensaje y por reiterarle a nuestra gente y a nuestras familias que vas a estar aquí apoyando cuando estemos en reuniones legislativas y en eventos futuros. Pues nada, no me queda nada más que agradecerles a todos que nos pongamos listos porque va a haber una foto. <risa> Entonces va a haber una foto y hay oh, una pequeña sorry. encuesta. Ajá, hay una pequeña encuesta y hay una foto. Entonces les voy a pedir que por favor llenen la encuesta pequeñita que se llama Paul y que por favor estén listos con su cámara abajo para poder tomar la foto y pues muchas gracias y sigan conectados sigan luchando y pues como saben aquí estoy también para ayudarlos soy nueva pero le voy a echar muchas ganas por y para ustedes gracias gracias cualquiera que esté disponible por favor póngase en la cámara oh. Por lo menos un par de personas van a tomar fotografías cuando se cuenta hasta tres. Una, dos, tres. Sage, yo creo que lo hiciste. ¿Lo conseguiste? Sí, muchas gracias a todos. Uh, pienso que así cerramos la reunión. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Bye. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias. Gracias a todas y a todos.